Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Con las disculpas del caso el día de ayer. Ustedes saben que estamos un poco delicados. Pero seguimos adelante, con la ayuda de Dios. Todo es posible. Ya el día miércoles estaremos con el médico y podremos saber algunas cosas más que tenemos que hacer. Por lo menos la salud está bien. Un poquito el sistema motor que siempre molesta un poco y la espalda y todo lo demás. Pero oren por mí para que todas las cosas caminen bien. Muy bien. Este, hoy día ha sido un día de trabajo fuerte, primer día de la semana, pero con el gozo de saber que Dios está siempre de nuestro lado, caminando con nosotros, y ayudándonos. Esta noche vamos a terminar el capítulo 10 del libro Primera de Corintios. Se está hablando acerca de la amonestación, acerca de la idolatría. Habíamos mencionado que el apóstol Pablo hace una introducción respecto a cómo nosotros debemos reconocer a Cristo como el, el Dios de Israel en el pasado, y bien ejemplificado en la roca que dio agua, la dependencia de esa roca que mantuvo ese pueblo con alimento y sustento sumamente importante. Y también el apóstol los lleva a Cristo de esa manera. Y finalmente, este pueblo que ahora escuchaba al apóstol, después de rememorar lo que él había mencionado en su plática anterior, entonces les habla acerca de lo importante que es adorar al Dios verdadero. Y luego dice que ellos no deberían consultar con imágenes. Cosa que ellos traían como costumbre, como ya les mencioné, por ejemplo, eh, tenían hasta al Dios no conocido, un altar donde iban a poner algún Dios, porque siempre les quedaba la idea de que había algún Dios que todavía no conocían y que en el camino iban a conocer. Y por supuesto, ellos debían eh, reconocer a Dios como su Dios y a Cristo como su Salvador. Así pues... Después de anunciar todo eso, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, es decir, manténgase del lado del Señor. No tientes a Dios con la idolatría o con las imágenes. Versículo, versículo 13. Dice, si por alguna razón sufrís alguna situación difícil, porque te has revelado contra Dios, porque has desobedecido su ley, o te has puesto en contra de su voluntad y te viene una prueba, no te sientas mal, que Dios trae consigo, con la prueba también trae la salida. Él te va a ayudar a soportar. Dios es justo. Dios nunca te pone una carga mayor de la que tú puedas soportar. Entonces, les recomiendo y les dice, hermanos, amados míos, unid vuestros corazones a las cosas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 Imágenes, no necesitas ídolos. En la comunión de la cual vamos a hablar en los próximos días, hablando de la cena o de la eucaristía que se llama en las iglesias católicas o presbiterianas, la bendición que bendecimos está simbolizada en la sangre de Cristo cuando bebemos la copa del jugo de la vid. El pan que partimos, que comemos, es la prefiguración de la comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo. Es decir, no necesitamos otra figura, no necesitamos otra imagen. En Él, en esos conceptos del pan y el, y la, y el jugo de uva, o el vino, como le llaman algunos, algunos confunden vino con algo fermentado, en ellos está... ¿Qué cosa? Está la bendición de Dios para nosotros. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan, símbolo del cuerpo de Cristo, simboliza la unidad que tenemos en el cuerpo de él, del cual nosotros somos miembros, dice el apóstol Pablo. Es decir, somos miembros del cuerpo de Cristo gracias al cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz del Calvario. Ese sacrificio simbolizado en el pan que comemos es suficiente para poder recibir la bendición que nosotros necesitamos, porque en ese cuerpo, en ese pan simbólico del cuerpo de Cristo, todos somos o hacemos cuerpo. Versículo 18, Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son participantes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Si el ídolo no es nada, lo que se sacrifica a los ídolos no sirve. Si Cristo es algo en la cruz, su sacrificio es importante para nuestra bendición, para la salvación. Entonces, cuando comemos el pan sacrificado a Cristo o puesto en memoria de él, en comunión de su cuerpo, entonces sí tiene valor. El apóstol Pablo está comparando eso. Cuando tú pones una comida y lo sacrificas a los ídolos o lo presentas ante los ídolos, si el ídolo no hace nada, entonces lo que tú comes no sirve porque no tiene ninguna bendición de nadie. En cambio, si tú comes el pan, ese pan simboliza el cuerpo sacrificado de Cristo. Entonces recibes la bendición del pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Muy clarito el apóstol Pablo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo es muy duro en eso, ¿eh? Dice bien claramente que todo aquel que sacrifica su comida, que va a dedicarlo a un ídolo, no lo está dedicando solamente al ídolo. Tú no necesitas de un ídolo para poder sacrificar o recibir la bendición de tus alimentos o de las cosas que tú quieres sacrificar a esos ídolos para poder recibir bendición, porque los ídolos no sirven. El apóstol dice, esos son de los demonios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No se enoje conmigo, si es que por algún caso estoy utilizando una palabra fuerte. Los que sacrifican, los gentiles que sacrifican sus alimentos, a los ídolos los sacrifican a los demonios. Y no quiero que ustedes sean partícipes de eso, dice el apóstol. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Es decir, si tú eres ahora hijo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, participas del pan y el jugo de la uva en la comunión o la hostia como le llaman ustedes ya no necesitas tú participar del sacrificio de lo sacrificado a los ídolos porque lo sacrificado a los ídolos no tiene ninguna congruencia con las cosas sacrificadas a Dios que fue el cuerpo de Cristo sacrificio del cuerpo de Cristo simbolizado en el pan de la comunión es el que tiene valor, tú no necesitas imágenes a quienes sacrificar tus alimentos para recibir bendición, porque las imágenes no tienen valor, por tanto lo que tú creas que recibes a través de los alimentos, bendición no lo tiene, y el apóstol dice, es más, si tú sacrificas tus alimentos a, las, a los ídolos, estás sacrificando como los gentiles a los demonios, y yo no quiero que tú participes de eso, porque tú no puedes ser al mismo tiempo, un miembro del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo recibir supuesta bendición o recibir algo de lo sacrificado a los demonios. El demonio y Cristo no tiene congruencia. ¿O provocaremos a celos al Señor? Pregunta. ¿Somos más fuertes acaso que él? ¿Seguiremos haciendo lo que hacíamos antes de conocer a Cristo? En la pregunta de Pablo. Y quizás muchos de nosotros lo habíamos estado haciendo. Creíamos que el sacrificio a los ídolos, que la oración a los ídolos, que la oración a las imágenes era la manera de acercarnos a Dios, pero no. Tú no necesitas imágenes para acercarte a Dios. Tú necesitas levantar la mirada a Cristo. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, nuestro salvador y consumador de nuestra fe. Tú no necesitas más de intermediarios, de madera, de yeso, de metal o lo que fuera. Tú no necesitas imágenes ni fotos. Tú necesitas a un Cristo del cual tú participas en la cena del Señor o en la santa cena, como le llaman en algunos lugares. Y allí comiendo el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, tú te haces miembro del cuerpo de Cristo y haces, tú recibes la bendición de Dios a través del sacrificio de Jesús. No quiero, dice el apóstol Pablo, que sacrificéis. Las cosas a los ídolos porque ese sacrificio lo hacen los gentiles y es sacrificio a los demonios y los demonios no tienen congruencia con el Señor Jesús o provocaremos al Señor o queremos probar a Dios y decir no yo sí hago lo que quiero y total yo quiero hacer esto porque a mí me parece que está bien. Tú no puedes servir a dos señores. O sirves a uno y niegas a uno al otro o sirves al Señor y niegas a los demonios. La palabra de Dios es muy clara porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ojalá que este mensaje, un poco directo, que el apóstol termina diciendo el día de hoy, acerca de que tú no necesitas ídolos, ni tampoco imágenes para llegar a Dios, que sea este nuestro método para llegar más de cerca a él y que Dios nos traiga bendición a todos nosotros cada día. Ojalá que el espíritu que mueva nuestros corazones, sea el recibir la bendición de Dios mediante la obediencia a sus consejos. El apóstol Pablo nos ha dado un lindo consejo hoy. Sacrifica tu vida, pon tu vida en las, a los pies de Cristo. En el cuerpo sacrificado de Cristo, comiendo el pan de la comunión, tú puedes recibir la bendición. No necesitas de otro intermediario. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amadísimo Padre, gracias porque nos haces comprender tu palabra. Queremos que tú nos asistas con tu espíritu, porque es la única manera como nosotros podremos comprender a plenitud esta verdad de que es Cristo nuestro único, suficiente mediador ante el trono de tu gracia. Permítenos estar en comunión con Cristo, que es el que nos da la seguridad de tu compañía y de tu bendición. Que nada nos separe. Que no podamos dedicar nuestro tiempo a otro tipo de imágenes y dioses, sino solamente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre te pedimos todos estos favores. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Oren por este servidor. Este es el programa de todos los días. Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, a las siete en punto. Chao, chao.